Este es tu cerebro. Este es tu cerebro cuando yo lo abro. Cojo tu cerebro. Y empiezo a llenarlo de noticias falsas. Mm. Mm, Abandone. que destruye consolas mm. Mm. La prensa Mmm. El toque que necesitaba Cómo de acaba horas? mi cerebro <risas> eh, Dentro de unas horas eh, os explicaré visualmente, gráficamente, bueno creo que no hace falta que esperar cómo queda vuestro cerebro después de lo que acabo de hacer pero por si acaso vamos a ver a, a la foto veis ahí está el pañales usados ese es su verdadero rostro lo que pasa es que bueno eh, por razones de, de no quedar tan feo pues lo, lo tapamos Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, pero esta toxicidad de, con la que voy a comenzar el vídeo, desde luego es bien, bien mala. Dice tal casi la noticia, Microsoft corta múltiples ciberataques rusos dirigidos a Ucrania. Que en Rusia llevan apoyando y financiando ciberguerra, no es secreto para nadie bla bla bla, Microsoft acorrala a Strotium y los ataques rusos. Microsoft ha, des, ha sido uno de los actores que ha estado ayudando a frenar estos ataques. Lo ha conseguido interceptando al menos siete dominios del grupo ruso. Así lo ha anunciado Tom Bart, vicepresidente de seguridad y confianza del cliente en Microsoft, en una entrada oficial en el blog de ciberseguridad de la compañía los de redmond lleva diciendo llevaban tiempo monitorizando la actividad de este grupo y peleando por poder obtener el control de los dominios mencionados el miércoles 6 de abril obtuvimos una orden judicial que nos autorizaba a tomar el control de siete dominios de internet que strotium estaba utilizando para llevar a cabo estos ataques desde entonces hemos redirigido estos dominios a un sumidero controlado por Microsoft, lo que nos permite mitigar el uso actual de strotium de estos dominios y habilitar las notificaciones de las víctimas. Eh, eh, la compañía lleva desde 2016 monitoriz monitorizando a este grupo y asegura que no solo con Ucrania es la afectada, hay más instituciones implicadas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por lo tanto, evidentemente es un problema a nivel mundial de seguridad, ¿no? No estamos hablando solamente de Ucrania, que ahora es, digamos, el detonante ¿no? de la guerra, lo que hace que todos vean eh, como esta eh, gente, Strodium. Eh, pues llevan a cabo estos ataques eh, de ciberdelincuentes, pero no solamente a Ucrania, y que no solamente es desde ahora, sino llevan mucho tiempo. Y ahora con más intensidad si cabe, ¿no? Monitorizando a este mismo grupo, Strodium, y que asegura que no solo con Ucrania, ahora a raíz de la guerra y antes de la guerra, es la afectada sino hay instituciones alrededor de todo el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos eh, afectadas, pues, por Rusia. Y hablando de Rusia, eh, ¿qué es lo que trata de hacer eh, Sony? ¿Qué, qué, ¿Qué movimientos económicos va a hacer frente? ¿Va a dejar de depender tanto de China? sí, todo ha sido una troleada eh, de un troll llamado Gambito, yo le llamo así, y Gambito eh, se la ha colado, se ha reído en la cara, ahora, ahora está otra vez, sé que está por ahí, está con otra cuenta. Es curioso como la manera de actuar no, no, no cambia, siempre son los, los mismos, siempre con las mismas artimañas ¿sí? y vuelven y vuelven, se hacen una y otra cuenta y eso es lo que hay, pero bueno. Me parece muy bien eh, que Microsoft tome en cuenta este grave problema que Microsoft, estamos hablando de Microsoft, de seguridad nos queremos eh, Ahora mismo sabemos que hay un problema. El que no se dé cuenta es que no tiene ordenador, no tiene móvil, no tiene nada o, o no sé. A la PlayStation, que está totalmente de japonesa, no, más bien china. Halo, de Master Chief Collection se actualizará y trae bastantes novedades. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan. El, el tweet directamente de, de la página de Halo que dice algo así como tiroteo por inundación, juego cruzado eh, cooperativo de Halo 3 y ODST, soporte completo de navegador de juegos personalizado y eso es solo para comenzar. La última actualización de Halo, de Master Chip Collection, ha llegado oficialmente. Wow. Vamos a ver qué es lo que decía aquí. Era. Eh, este modo de juego se estuvo especulando gracias a una publicación en Twitter de una de la cuenta de Halo siendo una promesa pendiente por cumplir de 343 Industries a los jugadores. Además ya se encuentra disponible el crossplay de campaña para Halo 3 y ODST. Eh, para que jugadores de PC y, y Xbox puedan jugar en cooperativo estas campañas. 343 eh, seguirá brindando soporte a Halo de Master Chief Collection. Bien, la actualización es más que un modo de juego, pues en la noticia publicada eh, se deja claro que el videojuego no dejará de recibir soporte a lo largo del año. La corrección de errores y añadidos esporádicos harán de la vida del juego se mantenga por muchos años más todavía, siguiendo con el contenido de la actualización, se realizó una mejora en la interfaz del usuario en varias modalidades de los distintos juegos de la colección, sumando a esto la optimización de procesos como el cambio de equipamiento de, en Halo 4 y cambios en las medallas de Halo 3 y la lista de completa de, eh, se encuentra en las notas de parche, del parche. Eh, por último, en la nota se hace hincapié en los esfuerzos que realizan para trabajar de manera conjunta en dos juegos diferentes, por lo que actualizaciones de Infinite no se verán obstruidas por MCCC. Eh, nuestro objetivo es equilibrar nuestras ventajas de lanzamiento en momentos en los que no entren en conflicto con las actualizaciones en curso de Halo Infinite. Además, ahora en, estamos a la espera de la segunda temporada de Infinite y con ganas de que 343 Industries invierta más esfuerzos en el proyecto actual y no deje de lado su campaña y su multijugador, ya que el escaso contenido, según dice eh, Generación Xbox, de la última entrega de la franquicia está desanimando a los fans de la saga. Bien, bueno, escrito por eh, David, sin, sin más, sin más, no, no tienes, no, quiero decir, no, no hay un David, ya está, y un icono, ¿quién es David? No es, por favor David, no seas tan cutre, pon, pon un poco de tu parte, pon algo, di algo de ti, no sé, para que la gente te conozca, tú ya me entiendes, ¿no? Bueno, pues eh, hay que decir, eh, sobre Halo, me gustaría decir una cosa, que tiene que ver más con la serie, ¿vale? ¿Sientes ardor en tus partes íntimas? ¿Sientes ardor porque los demás juegan mejor que tú? Aquí tenemos la solución, tenemos el nuevo Emoal Play Plus Pro para anos ardidos, para ojetes calientes, señores. Esto está patrocinado por Emoal Pro. Hay muchos haters que aprovechando, nuevamente, aprovechando, eh, como lo hacen en Metacritic, o como lo hacen en otras cosas, opinando de una cosa que no les gusta y que no, y que no ven, que la desprecian. Entonces intentan por todos los medios destruirla. Ese es su mayor obsesión su mayor fijación y van a los de Paramount a decirle no, no hagáis el juego así no hagáis el juego". cuando realmente Paramount lo está haciendo muy bien por lo que veo y va en concordancia con el lore con la o sea, pedirle cosas extrañas y digo, sí, extrañas o sea, que no tienen nada que ver con la ni con los videojuegos, ni con el lore, ni nada de nada de... Vamos, pero nada. Salvo lo mismo que podría tener el libro de, de Halo comidas, recetas de Halo, que, que como fricada, oye, pues está bien, pero yo en todos los juegos de Halo que he jugado no, no me he comido ni una triste hamburguesa. Para, no sé no sé se la estaría comiendo ya al hoy ya se la estaría comiendo por ahí pero yo ni, no, ni una triste comida siempre tengo que esperarme en algún sitio esconderme ahí hasta que suba la barra de energía como todo dios no hemos visto hamburguesas ni, ni nada pero oye uh, si el libro no vale muy caro le echaré un ojo de recetas... De, vamos, es que se, es que me compro dos y le regalo uno a Alejandro para que para que ya haga ya el, el combo en, en, en Twitter y suba ya recetas cada vez mejor, para que mejore. Yo creo que se lo, se lo compraría y todo. Espero que por la chorrada de que ponga jalo no me vayan a cobrar 30 euros, una cosa así. Vamos a ver, que no estamos hablando de un libro... Eh, que están primero, estamos hablando de un libro de cocina, me da igual que sea de Masterchef, no, es que no sé cuánto vale, veamos eh, eh, eh, vamos a mirarlo un momento eh. pues eso es una puta broma, por lo menos aquí no aparece, cocina con Harry Potter tenéis un libro de cocina con Harry Potter 16 euros bueno, pues si sale uno de de, de, de Halo 16 euros yo, mira, perdona, yo puedo ser, yo puedo ser muy fan. No, mira, me, mejor me callo porque luego me puedo me puedo tener que tragar. Me voy a tener que tragar la. Sí, mejor me callo porque me, me, me voy a tener que tragar mis palabras eh, con el tema del merchandising. Eh, no, no me voy a reír de, de un libro de cocina. Cuando si me ponen el libro de cocina aquí de Harry Potter, digo, hostias. Eh, eso me hace recordar que sí. Ah, no, mira, hasta aquí. Sí. Eh, Halo de oficial Cookbook eh, por eh, Gaming. Eh, la edición inglés en inglés. Eh, 14,83. Eh, pero, bueno, vamos a ver un poco, a ver... Ah, y de etapa dura 38 euros, pero de, estáis locos. ¿Estáis locos? La, eh, ¿Quién...? ...acerca del autor... ...Victoria Rosenthal... ...descubre más libros del autor... ...vamos a ver lo, los libros de la tal Victoria... ...que es la que ha escrito este libro... ...en la que por, por, lo, por lo visto... ...se dedica a hacer libros de cocina... ...ahora, me, ahora, ahora vamos a, a descubrir... ...una cosa en el canal... ...vamos a descubrir que... Eh, ...Victoria Rosenthal... Eh, ...que vende... Eh, ...libros... Eh, ...no solamente de Halo... ...también tenemos el libro de cocina por lo que veo, de Final Fantasy XIV, tenéis el libro de cocina de Destiny, tenéis el libro de cocina eh, de Fallout, tenéis el libro de cocina de Street Fighter, este me lo compraría yo. Hostia, pero tía, qué, qué lista eres. ¿Qué lista eres, chocho? ¿Qué lista es? Bueno, eh, bueno tenemos aquí una imagen de, de ella. vale. Tenemos aquí aquí enseñándonos sus libros, eh, sus libros de cocina de Fallout. Por si queréis eh, o estáis interesados en conocer más de ella de eh, un bonito perro. Bonito. De lejos parecía un gato, digo, pero qué gato más raro. He tenido que mirar ahí, un poquito más de cerca, ¿no? Y nada, bueno, pues está, está bastante curioso. A mí me parece curioso. A ver, salvando las distancias, no sé cómo cocina esta señora. No sé si cocina bien, cocina mal, eh, si son buenas recetas o malas recetas. Eh... Habría que comprarlo. En primer lugar, ¿no? Eh, te, vuelvo a repetir. Lo, lo que tiene por ahora es el oficial de Halo. El de Final Fantasy XV. No sé por qué el XV y no el 3 o el 10. O, el, o, o Final Fantasy. Y ya está. No, no. No, el del XV. Porque habrá visto que en el Final Fantasy XV seguramente habrá.. Eh, muchas recetas de estas que cuando vas a los japoneses les encanta que se vean sus platos eh, en los videojuegos pasa como con los yakuza y todos estos por cierto victoria Rosenthal ahí tienes eh, en el yacuza y los youthmen me puedes hacer dos libros de, de cocina por favor hazlo te lo pido que lo hagas a ver ¿qué pasa? no puedo ver el libro que Señora, déjenme ver el libro. Señora, déjeme ver su libro. Quiero ver el libro, ¿no? no ¿Por qué no me deja ver el libro? Eh, sí, vamos, aquí estamos con Fallout, donde podemos encontrar comidas desde de lo más variopinta. Eh, claro que tenemos que buscar un nuque cola, que eso va a ser un poco más complicado. La botella la podemos conseguir y llenarla de Coca-Cola. Ahí veo una especie de monchis. ¿Sabéis estos? Mm, ¿Lo que son los monchis? O munchis no sé cómo se dice. Nuke cola flota Bien. A poner. Bueno, en fin. No sé qué os parece a ustedes esta... Eh, esto, esto de utilizar eh, videojuegos y las eh, comidas que hay en ellos para poder hacer un libro de, de cocina me parece curioso me parece sobre todo si mantiene eh, lo que son las comidas aunque yo en jalón no he comido nunca ya lo digo, lo vuelvo a decir en jalón no he comido nunca no sé qué cuáles van a ser las las ahí veo yo ahí unas, unos bocadillos unas cosas ahí comida y muy freidanga pero bueno mmm, Aplaudo, aplaudo tu iniciativa, Victoria Rosenthal. Eh, te veo muy contenta, muy alegre, muy dichosa por tu por, por haber pegado el bombazo con estos libros. Y nada, y a la espera de que saques uno de Resident Evil o, eh, o de algún juego como, de, algún juego de por ejemplo, el de Yakuza. Es que con Yakuza puedes sacar tú ahí. O o los Judmen, los, por ejemplo, también ya puede sacar una cantidad de juegos increíble de, de recetas, vamos y ya ni te cuento en, otro, en, otros, en otros en otros juegos bueno, ya sabemos que que el Kingdom Hearts 4 está ahí y que tiene una pintaca buenísima eh... Os voy a poner el enlace del, del tráiler que han sacado para que podáis verlo ustedes mismos. No sé si poner imágenes o no, yo creo que no. Eh, como digo, es una gran obra de arte para mí. que, que Estoy totalmente en contra de este tipo de experimentos a veces, porque suelen salir mal, pero viendo cómo han mezclado de una manera magistral el concepto del anime, como digo, el concepto del anime junto con el concepto de Disney, que es diametralmente opuesto y ponerlo en un juego y que funcione, eh, me parece realmente muy muy interesante muy bueno y muy interesante amigos eh, también tenemos que ver esta gráfica eh, para recordarles que en abril seguimos siendo ganadores los de xbox eh, por si esto es como un partido de fútbol para pa ver el conteo eh. ahí vemos ahí quién está ganando a nivel mundial quién está vendiendo más consolas dejadme de, de chorradas ¿No queríais eh, nueva generación? Pues a disfrutarla. <risa> Amigos, a disfrutarla. Que la vais a disfrutar mucho, de verdad. La vais a... Uy, vais a tener una cantidad de, de, de... Menos jugar, vais a hacer de todo. Llorar, pelear, convertiros en nambitos, gambitos, hacer el gambito. Eh, en cuanto a los youtubers, van a seguir haciendo los gilipollas, mintiendo, porque viven de eso pregunto eh, cuando ya toda la farsa ya se acabe ya de una puña porque se acabará poco a poco se va acabando y eh, ya cada vez va quedando menos mecha ¿eh? y ya estalle todo y se vaya a la verga ¿de qué van a vivir toda esta gente? ¿Eh? ¿qué van a hacer de la noche a la mañana eh, xboxer? O lo harán como, como lo está haciendo Ayuwoki, que por eso se está llevando tanta crítica y tanto desprecio por ambas comunidades. ¿Cómo, cómo se puede ser tan eh, veleta? ¿Cómo ahí ahora por aquí, ahora para allá? Ahora aquí, porque, porque? Pero bueno, en fin. Eh, como digo, hay gente obtusa que seguirá creyendo que lo del metal líquido... Eh, no es para tanto, incluso lo, lo justificará. Veréis que hasta lo justificarán. Y que dirán, no, pero es que es necesario, es mucho. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Claro. Vale. vale, venga. Siguiente. Siguiente. Siguiente en decir las de, del día. Venga. A ver, ¿qué me vais a decir ahora? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál va a ser la próxima? ¿Queréis que os cuente el, el, el chiste, la traca? Eh, bueno, ya sabéis que con el tema de lo del metal líquido, <ríe> con, basta con que un gambito, un gamba de la vida eh, trolee tanto a Microsoft, bueno, no, a, a, la, a la comunidad de Xbox como a la comunidad de PlayStation, que es. Eh, es enfermizo, ¿no? Lo que. Entonces ahora salen a la palestra todos ahí a, a, a demostrar que, que lo del metal líquido, ahora todo el mundo es técnico, ¿no? Pues eh, todo el mundo ha demostrado. ¿no? Y ahí está, pues, Playmaníaco, que lo de maníaco pensaba que era, pues, de chiste. No he pongo la cara, he puesto... Generalmente solo poner un trozo de mierda, la mierda sonriente cuando la persona me cae mal, pero como veo que eh, veo un, hay un pequeño detalle que nos une. No la Playstation, sino que nos gusta eh, Horizonte y los programas de Iker Jiménez, en fin. Entonces, nada más que por ese respeto eh, no voy a poner en tu imagen, pero entiende que ponga parte de tu vídeo. Eh, y cuando... Y, cómo termina realmente, porque esa parte del vídeo no la, no la has puesto y está rulando por todo internet, hay que explicar también el contexto de lo que vamos a ver, vamos a ver cómo Playmaníaco, creo que te llamas, eh, intentas demostrar con el Astro Boy, que ya podías haber probado un juego un poco más, no sé, un poquito más potente quizás para que se menee un poquito porque es que no se movía ni el ventilador también me llama mucha la atención pero bueno sinceramente sí, manícos y ya, sí, y, ya, y ya os digo que ya lo veréis en el, el, el vídeo lo que pasa cuando le quitas toda la disipación Y sinceramente, no quiero enseñaros la temperatura. Porque no quiero hacer spoiler, ¿vale? Pero ahora mismo esto nada está protegiendo el SSD. Nada lo está protegiendo. Nada. Ni a la RAM. Y ahí está la tía. Pero ponga el vídeo entero. <risa> ponga el vídeo entero. Sony se merece un punto, ¿eh? Sí. sí. ¿Cómo lo veis? Se merece. Se merece un punto se merece, es que diseño el, que se marcado se merece un monumento en lo este más respeto, alto tío. del cementerio sí. ahí, un mausoleo para él solo <risa> vaya tela a ese respeto, tío sí. bien, ¿no? yo, yo le, le voy a dejar ya las gafas de, del killer Ah, bien, cuidado, ahora sí. Ya me ha dado el aviso, ¿eh? Ver, sí, <risa> Aguanta hasta ahora. Pero porque... Ya lo veréis en el vídeo. Sí, sí, sí. Ese respeto, tío. Un poquito de respeto. Sí. Él... <risa> Merece un monumento. Merece un monumento. Yo, yo le, le voy a dejar ya las gafas de De triunfador. De Killer. De, killer, de, de aquí. Ay, que se muere, ahora que se muere. Cuidado, que se, vale, muere, tío, cuidado, ya que se aviso. está... Está demasiado caliente. Ahora sí que hay que sí el fin es eh, como digo es tapar las vergüenzas eh, no estáis eh, consiguiendo eso estáis eh, lo que estáis consiguiendo aparte de cargaros la consola porque primero la tienes en vertical segundo te ha dado por abrirla tercero ahora espero que te, que, que te cunda el, el vídeo y le puedas re, sacar rentabilidad o lo que sea para comprarte otra si es que todavía tienes los tantos bemoles de comprarte una playstation 5 porque eso ya es ya te pueden robar una vez pero la segunda vez ya el, el, el, el que te ha dejado robar es uno se le puede decir a una persona oye pues es que estás equivocado porque esto va a pues decir es que yo no me creía que esto fuera verdad porque vi a Playmaníaco y vi al, profor, al Profesor Papada decir que no, a cochino Manuel a decir que no tampoco, a decir que la pasta térmica de la Xbox, intentando convencer a esos pobres incrédulos que tienen una Xbox Series X y que le cambian la pasta térmica para luego tener que llevarla al, a repararla. ¿eh? Y suerte que tiene dos años de garantía, no como Sony, que tiene uno y por lo tanto a la mayoría de consolas ahora mismo que se hayan comprado de la primera remesa, están, aparte de rotas, y la segunda la, la, la segunda también está rota, si aparte de rotas es que están también eh, sin garantía ya la mayoría de ellas. porque no pueden devolver, tienen que pagar al servicio técnico en el momento que le ocurra lo que, lo, lo que le ocurrirá. En fin, o sea, lo que le ocurrirá. Y ya, ahí ya veremos. Ya, ya, ya especularán con el precio de esas consolas. En fin, eh, quédense hasta el final. Con esto terminamos Toxic Game Channel. Vamos a ver el vídeo de él. Eh, disculpen que en algún momento se, escucha, se escuche mi voz riéndome. Pero es que hay cosas que es que de verdad ve uno el vídeo y, y dice, bueno, bueno, por Dios. Lo que, lo, lo que faltaba es ahora un montón de, de, de gente abriendo sus... cargándose las consolas. Cada día me hace más gracia lo, lo, algunos comportamientos de, de ciertas personas, eh, los negacionistas del Metal Lord. Increíble. Bueno, pues nada. Eh, lo dicho, sin mala fe, pero las cosas enteritas, ¿eh? haber puesto el vídeo completo y como se te cracheó después ¿eh? ¿Eh? pues nada, hasta el próximo programa de Toxic Game Channel